NB, la voz de Venezuela, presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo, el que usted estaba esperando. Aló Presidente. En los estudios de Radio Nacional de Venezuela, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente, moderado por el periodista Freddy Balsán, jefe de la Oficina Central de Información, y el licenciado Juan Barreto, director general de la OSI. Con señal libre para todas las emisoras del país que deseen unirse a este programa sin precedentes en la historia de la radiodifusión venezolana. Buenos días, queridos oyentes de Radio Nacional de Venezuela y del programa A Presidente en todo el país. Comenzamos hoy domingo 20 de junio el cuarto programa especial con el ciudadano presidente constitucional de la República, Hugo Chávez Frías. A partir de este momento, el jefe de Estado conduce su propio programa de opinión y participación popular. Y ahora con ustedes, el presidente de la República, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Muy buenos días Freddy, buenos días a todos ustedes, buenos días queridos compatriotas de toda esta tierra, de toda esta patria venezolana. Estamos cumpliendo hoy un mes, efectivamente, ¿Cómo pasan los días, un mes de aló presidente, muy buenos días, Juan Barreto, muy buenos días, el general Rincón Romero, ministro de la Secretaría, Juan como ustedes saben es el director de... Ben Press. de ben Press. y ahora junto con el presidente de la república que va a ser el director de un medio sin precedentes vamos a trabajar también Freddy Alzán, mi hermano Omar Cruz y todo este equipo que estamos conformando para sacar a la calle un nuevo medio de comunicación Omar Cruz me decía bueno, lo que es igual no es trampa se va a llamar el correo el correo del presidente así es, pronto lo tendremos en la calle muy buenos días uh, a Tala Uriana Pocaterra ex ministra del ambiente quien llegó a visitarnos hoy del estado Zulia donde sabemos está haciendo una tremenda campaña no solo en el territorio Guayú sino en todo el estado Zulia ella es candidata a la asamblea constituyente por el estado Zulia a tal Uriana Pocaterra bienvenida igual tenemos la visita hoy además de como siempre Martín Pacheco siempre ese es un soldado Martín Pacheco un soldado de las batallas está en, to está en todas las batallas Siempre en la, la vanguardia, además, nunca Así, en la retaguardia. Nunca. Tenemos la visita también del doctor Luis Vallenilla, presidente de Fundapatria y además candidato a la Asamblea Constituyente y tiene nuestro apoyo. Luis Vallenilla ha sido un constante luchador y combatiente y ahora se integró al equipo constituyente como candidato a nivel nacional y además es el coordinador de un consejo del Consejo Presidencial Constitucional, que viene funcionando desde hace cierto tiempo y ayudándome al Presidente de la República en la definición de las líneas centrales, de las líneas maestras de la próxima Constitución Nacional. El próximo martes haremos algunos anuncios al país eh, del Consejo Presidencial Constitucional que coordina y dirige el doctor Luis Vallenilla, candidato a la Asamblea Constituyente a nivel nacional. Bienvenido, Luis. Igual, Teresita Mariglia, el saludo de siempre y a todo su equipo. Un equipo grande liga. Un equipo que se parece al Magallanes y el Caracas juntos, como si estuvieran juntos Caracas y Magallanes. Son caraquitas allá en la cabina. Bueno, estamos empatados. Bueno, saludos a todos. A todos ustedes, queridos compatriotas, y especialmente a los padres. A los padres. Yo acabo de hablar con mi padre. Y yo, pues, a mi padre lo amo, lo admiro. Y además lo metía en este lío, él estaba, mi padre Hugo de los Reyes Chávez, un maestro jubilado Estaba criando cochinos y gallinas ponedoras Desde hacía varios años jubilado hasta el 4 de febrero en la mañana Dejó las gallinas, dejó los cochinos, dejó cuatro vacas flacas Dejó un fundito que le costó toda su vida de maestro y se fue a la batalla Incluso perdió tres dedos por allá cruzando un río en carrucha yo estaba prisionero y me enteré, y lo lloré. Incluso escribí un poema llamado Los Dedos de mi Padre. Sí, que se perdió, porque me allanaron a los pocos días y se llevaron los manuscritos. Pero yo recuerdo que cuando me enteré de que mi padre había perdido tres dedos, y yo él no me dijo nada. No supe nada, sino que un amigo me dijo. Y él andaba, era fundando comités bolivarianos por los pueblos, y, y buscando firmas para la libertad, no de su hijo, sino de los soldados y perdió tres dedos porque se desprendió la carrucha la... son esos ríos donde todavía no ha llegado la mano de la... del desarrollo pues, y todavía se pasan en carrucha por allá en los llanos, en el pie de monte más exactamente bueno, los dedos de mi padre no recuerdo ese poema si ojalá lo tuviera aquí en la memoria debe estar en algún papel manuscrito en algún sitio, algún día aparecerá. pero yo recuerdo que hablaba yo de, la... de las manos de mi padre las mismas que me enseñaron a leer, o mejor dicho, a escribir, la A, la E, la I, la O, la U, las mismas que, que, junto a las de mi madre y su amor, hicieron posible, por la mano de Dios, que viniera yo al mundo, junto con mis hermanos. Pues, un saludo a mi padre, que Dios te dé fortaleza y vida, ahora gobernador, montado en el tres bolivariano. Ayer, por cierto que antier llegamos, llegamos a Varinas de casualidad porque íbamos hacia el estado Táchira a cumplir actividades y además asistir a la toma de posesión del nuevo obispo de San Cristóbal, el gran obispo y venezolano Mario Moronta. Fue un acto extraordinario en la calle, de pueblo, la iglesia con el pueblo. Ese es el papel de la iglesia, la iglesia católica, apostólica y romana, nuestra, nuestra madre iglesia. Pero bueno, por mal tiempo, Freddy, nos desviamos a Barinas, porque el avión no podía aterrizar allá en... ...Santo Domingo del Táchira... ...y tuvimos que aterrizar en Barinas ...y esperar que el tiempo permitiese el aterrizaje... ...así que pensé que iba a ver a mi padre, pero... ...por una parte me dio un pesar, no pude verlo... ...vi a mi madre... ...de manera muy fugaz... ...pero mi padre... ...por una parte me... ...me dio pesar no verlo... ...pero me dio alegría por la otra porque me dijeron no... ...es que anda por las costas del Boconó... ...con los campesinos... ...ese es mi padre, el gobernador... Pero un gran padre. Así que, un mensaje y un saludo a todos los padres de Venezuela. Y preguntémonos, padres, nosotros los que somos padres, yo soy padre y abuelo ya. A los 44 años, mi hija María Gabriela me regaló una nieta. También soy como padre de ella. Pero preguntémonos, usted, padre, donde quiera que esté, sea cual sea su color, su condición social. Sea usted un padre de las urbanizaciones de clase media o de las o las urbanizaciones de clase alta o los barrios marginales o las urbanizaciones o donde quiera que usted esté pregúntese padre estarán mis hijos orgullosos de mí habré yo justificado hasta ahora ser padre y además ser hijo porque hay un gran padre que es Dios padre de todos ...que siempre está pendiente del comportamiento de sus hijos. Para algo hemos venido al mundo. Yo debo decirles a ustedes que desde... ...que comencé a sentirme padre... ...yo fui padre... ...a los 21 años, la primera vez. Nació Rosa Virginia, mi terruño que tiene hoy... ...mi terrón de azúcar, porque Rosita es un terroncito de azúcar... ...que ya tiene 21 años... ...y está estudiando en la Universidad Central. Fue creciendo Rosa y vino María... Y después vino Huguito. Y yo los veía ellos muy pequeños. Pequeños, pero yo decía, estos no son los únicos niños del mundo. Yo veía que ellos tenían vivienda. Yo veía que ellos podían ir a la escuela. Si se enfermaban, yo los llevaba al hospital militar. Y les decía desde niños, yo recuerdo que cuando veníamos a Caracas, yo me paraba en la autopista, en algún borde, y les decía, miren, ustedes tienen suerte. Tienen un padre que puede más o menos proporcionales un sustento, porque es profesional, soy militar profesional, y tenemos un sistema de seguridad social que los atiende a ustedes. Pero allá arriba, en aquellos cerros, vean cómo andan los niños, muchos sin padre, muchos sin, sin atención de ningún tipo. Es decir, yo fui preparando a mis hijos, de verdad, para lo que vino después, que fue muy doloroso. Yo nunca olvidaré como padre, la noche del 3 de febrero. Caray. ...3 de febrero de 1992... ...dejarlos, Dios... ...dejar la casa... ...dejar los hijos dormidos... ...darles un beso, echarles la bendición en silencio... ...dejar la mujer... ...y salir con un fusil... ...a la oscuridad... ...eso es terrible... ...terrible, porque uno deja pedazo del alma... ...y luego se va recuperando, pero... ...pero es terrible... ...así que a los padres... ...de toda Venezuela... ...mi llamado... ...a la lucha por nuestros hijos... ...y a eso me quiero referir... ...y nuestros hijos no son solo los que hemos nosotros procreado... ...nuestros hijos ya a estas alturas son todos los niños de Venezuela... ...ayer estuve yo visitando el hospital de niños excepcionales... ...junto a Marisabel, mi esposa... ...allí en Catia Catialamar... ...allá en las colinas de Catialamar... ...eso estaba abandonado... ...y gracias al proyecto Bolívar 2000... ...entre civiles y militares, médicos... Voluntarios, ahora allí los niños excepcionales que vinieron al mundo con, bueno, problemas de la naturaleza, de Dios será, ahora viven un poquito mejor. Pero ¿cuántos niños hay abandonados en las calles? Es responsabilidad de todos. Tú, padre que me oyes, cuida a tus hijos, dale ejemplo a tus hijos, pero mira más allá de ellos también, porque a fin de cuentas todos los niños de Venezuela... ...son nuestros hijos y con ellos tenemos... ...una gigantesca responsabilidad... ...para terminar este comentario... ...recuerdo mucho... ...padre como uno ha sido... ...padre con sus hijos y... ...debo hacer un llamado también a los... ...a los padres que no atienden a sus hijos... ...porque como lo hemos constatado en nuestros viajes por Venezuela... ...hay mucho... ...mucha mujer... ...abandonada o sola con sus cuatro... ...con sus cinco hijos, hace poco fue una mujer al palacio... Con cinco muchachitos y una barrigota. A punto de parir. La mandé al hospital de una vez a que pariera. Bueno, ¿y dónde están los padres de esos niños? ¿Cómo es posible que un hombre procree un hijo? Sea cual sea la condición, eso no importa. Es un hijo. Tiene que atenderlo, tiene que estar pendiente. Tiene que dar la vida por él. Tiene que amarlo. Yo hago un llamado de verdad a esa paternidad irresponsable. Que comencemos a ser padres responsables. No puede haber ningún niño abandonado. ...sin su padre, sin su madre... ...y si le falta por alguna razón natural... ...pues para eso estamos nosotros... ...para atenderlos, hago un llamado a todos... ...padres... ...padre... ...padres Dios... ...y por ese camino tenemos que ir... ...amar a nuestros hijos... ...más que a nosotros mismos... ...me decía el presidente Pastrana en Cartagena... ...y lo decía después en su conferencia... ...en su alocución... ...en la cumbre de Cartagena... ...hablando de la guerra en Colombia... ...él decía... ...extrayendo no sé qué pensamiento de qué escritor de qué época... ...la diferencia entre la paz y la guerra decía Pastrana... ...es que en la paz los hijos se entierran a los padres... ...y en la guerra los padres se entierran a los hijos... ...en esta paz que estamos construyendo... ...padres de Venezuela... ...que cuando Dios lo decida... ...nuestros hijos nos lleven a la tierra... ...y nos coloquen flores orgullosos de nosotros... ...y es allí nuestra inmensa responsabilidad... ...a la patria la destrozaron... ...delante de nosotros mismos... ...y ahí vienen nuestros hijos sufriendo... ...sufriendo y amenazados por un futuro negro... ...a menos que nosotros cambiemos el rumbo... ...y en eso estamos... ...hoy estamos a 35 días de la Asamblea Nacional Constituyente... ...padres de Venezuela... ...asumamos responsabilidades... ...madres de Venezuela, por nuestros hijos va la lucha... ...es para ellos el futuro... ...tenemos que reconstruir el país tenemos que hacer una revolución pacífica, pacífica, democrática, y esa es la asamblea constituyente. Hoy estamos a 35 días, un domingo como hoy, dentro de pocas semanas, un domingo como hoy, dentro de pocas semanas, el 25 de julio de 1999, ese día será para la historia. Preparémonos todos, que nadie se quede sin ir a votar, sin ir a las mesas, vayan averiguando, vayan recordando todos dónde tienen que ir a votar. Preparen su cédula de identidad con tiempo, no dejen para última hora que se está jugando el futuro de la patria. El 25 de julio se definirá la Venezuela de un siglo en adelante, estamos jugándonos el siglo que viene. Ya basta de tanta corrupción, engaño y tragedia. Es el momento de salvar el país para nuestros hijos, como padres responsables que somos. Que nadie se quede sin votar. Y además, vean muy bien, ojo pelado, ¿por quién van a votar? Porque hay mucho camaleón, hay mucho enmascarado. Y ya más adelante hablaremos un poco de eso. Vamos a hablar hoy un poco, Balsán, más adelante, en la segunda, segunda parte del programa, ya casi al final. ¿Cuántos votos tiene cada uno de ustedes? ¿Cuáles son los candidatos que están en la calle para ir orientándolos? No puede haber ni un solo venezolano que no, se, que no sepa, que no tenga conciencia plena de la importancia que tiene el 25 de julio. Es un nuevo día para la independencia del futuro, para el siglo que viene. Ese es mi comentario y termino citando a Bolívar para los padres. Bolívar le escribió una carta hermosa al coronel Chamberlain, coronel inglés, cuyo hijo peleó aquí en Venezuela a la orden de Bolívar y murió en batalla. Murió en la Casa Fuerte de Barcelona. Y Bolívar le escribe, una, le escribe una larga carta al coronel William Chamberlain, en inglés. Yo voy a citar en español, por supuesto, una frase de Bolívar con la que termina la carta. Le dice Bolívar al padre, adolorido por la muerte de su hijo en batalla, le dice, y tu padre, que exhala suspiros al perder el objeto más tierno, interrumpe tu llanto y recuerda que el amor a la patria es primero. Por encima de todos los dolores, nosotros padres tenemos por delante la tarea de salvar a la patria para dejársela a nuestros hijos. Ese es el llamado de este momento histórico que estamos pasando. Para todos los padres de Venezuela, un feliz día. Que la pasen todos felices junto a sus hijos. Y que en los días venideros, en los días del padre de los años que vienen, seamos cada día más felices, más orgullosos de ser padres, de ser hijos. Y a fin de cuentas, Juan, de ser todos hermanos en esta tierra. Así es, presidente. Estamos participando y escuchando al programa A Presidente. Saludamos en todo el país a Lleveca calle Mundial, Radio Capital, Circuito Radial Continente, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910. Radio Imagen 88.1 FM Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento Unión Radio Circuito Diamante de Ciudad Bolívar Radio Difusora Venezuela Radio Baila 103.5 de Ciudad Bolívar Llanera 94.1 del Estado Bolívar Mundial 1080 de Radio Universal Mundial Bolívar, Mundial Caribe, Mundial Tricolor, Mundial Margarita Radio Oriente, Radio Carúpano Radio Aragüeña, Mundial Valencia 1220, Mundial El Salto 880, Radio La Voz del Centro, Radio Supercriolla, Mundial Zulia, Radio Regional, Radio Ritmo y Radio Machiques. Tenemos en línea, señor presidente, a Edgar Sánchez desde El Paraíso. Buenos días, señor Sánchez. Buenos días, señor presidente. Buenos días Edgar, buenos días, adelante del paraíso y feliz día, padre. Mire, este, Yo le hablo en, en nombre del Comité prodefensa Defensa de Jubilados de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación El problema nuestro es el siguiente que en el año 94 cuando el tribunal pues decretó la quiebra de la empresa la Junta Directiva en esa oportunidad pues no tomó pues las medidas necesarias oportunas para proteger a los 238 jubilados que somos actualmente por lo tanto, pues, estamos desasistidos, abandonados totalmente, tanto económico como seguridad social, ¿no? Y aparte de eso, pues, el 80% son mayores, muy mayores de edad, pues, que es difícil conseguir pues empleo en esa oportunidad. Entonces, fíjese que, que en el año 95 tuvimos la oportunidad, logramos ante la sindicatura de la quiebra, una por medio de una transacción, una pequeña este, compensación. Pero por el alto índice, pues, inflacionario en esa época pues, quedó en nada, como dicen, salía. Y, y de ese momento, pues, no nosotros no tenemos nada, ni ninguna asistencia, tanto económica como social. este Hemos enviado varias oportunidades correspondencia al Ministerio de Comunicaciones como ente de adquisición de la CABN, eh, para que nos incluyeran en el sistema jubilatorio de ese ministerio teniendo como precedente pues el, eh, los jubilados de la línea de postal el instituto nacional de puerto como empresa del estado que hemos sido no pero no hemos tenido ninguna respuesta yo tuve la oportunidad eh, de hablar con el comandante reyes reyes eh, ministro en el entonces eh, gracias pues a, a, la, a la amistad con el capitán diego hernández y, y, y le dije, pues, le informé de que el caso nuestro estaba en la consultoría jurídica en manos de la doctora Marisol Mendoza, y él, bueno, nos prometió, pues, de que iba a tratar de solucionar el problema, pero... La... Parece que se ha caído la llamada, pero ya hemos recibido y tenemos en cuenta la denuncia y el problema que está confrontando esta gente. Sí, Edgar, yo estoy al tanto del problema de la... no solo de los jubilados... El problema de todo lo que significó y significa la compañía anónima venezolana de navegación. Y estamos decididos a, re a recuperar el potencial marítimo que Venezuela tuvo y que debe tener de manera mucho más firme en los próximos años. Mientras tanto, mientras tanto yo voy a indagar de manera específica, de manera puntual acerca del problema que tú me estás planteando. Ya me lo había comentado el comandante Reyes Reyes en su oportunidad antes de irse del ministerio a la constituyente como candidato en el estado Lara. Déjeme conversarlo de nuevo con el ministro actual, el ingeniero Julio Montes. Aquí estamos tomando nota. Igual el ministro de Secretaría, el general Rincón Romero. Vamos a indagar la situación de estos 186 creo que dijo. Sí jubilados de la KBN lo interesante es que es importante que ustedes hagan estas denuncias, estos alertas para nosotros activarnos y lograr que haya justicia en Venezuela porque todo aquel que le trabajó al Estado durante un tiempo determinado, tiene derecho a su jubilación, lo que pasó aquí queridos compatriotas es que durante tantos años todo lo que ustedes aportaban para los fondos de jubilación bueno, lo utilizaron, se lo robaron, saquearon, saquearon de verdad al Instituto Venezolano de Seguros Sociales y a todos los fondos de jubilaciones que han debido crearse. Y hoy en día, bueno, esa plata, ese dinero no aparece. Se lo llevaron los corruptos. Y por eso yo hago el llamado de nuevo. El sistema de corrupción que se instaló en Venezuela por 40 años, adecos copellanos y bueno, y sus mafias, los que siempre los han rodeado, ahí todavía están en esas instituciones, en muchas de esas instituciones, porque se sembraron durante muchos años. La única forma pacífica, no hay otra, que nosotros los arranquemos de ahí del corazón del sistema político venezolano es a través de la Asamblea Constituyente. Y además que obtengamos mayoría con nuestros candidatos para comenzar a sanear al país de verdad y para tener un sistema judicial que de verdad administre justicia para acabar con el sindicalismo corrupto de Acción Democrática y de COPEI, y, y para poner las cosas en su sitio. Entre ellos, los fondos de jubilaciones. Edgar, te prometo, y mi palabra va por delante, que hoy mismo aligeraremos las gestiones para que haya pronto justicia con ustedes. Tenemos otra llamada en línea. Pero antes queremos recordarles a los escuchas, a los oyentes de este programa, que todas las llamadas son procesadas independientemente que no salgan en el aire con el presidente. Teresita Maniglia me comentaba antes de comenzar que durante la semana se recibieron casi 200 llamadas. Eh, todas esas llamadas ya han sido procesadas y el presidente de la República con su equipo las va a recibir y las va a tramitar también. Tenemos entonces a Juana Rosa Atencio de Maracaibo, Estado Zulia. Presidente desde Maracaibo. Juana Rosa, atención. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Juana Rosa, ¿cómo está el Zulia? Bien, gracias a Dios, todo está bien. Pero antes de presidente, me encantaría decirle a mi comandante: la verdad que desde el 4 de febrero le he seguido los pasos. Y bueno, quisiera decirle. Bájele un poquito el volumen a su radio, señora Juana, por favor, que está haciendo feedback. Adelante, Sara Juana. Ajá. Que desde el 4 de febrero yo le he venido siguiendo los pasos. Y he querido tanto, tanto haberme ver, comunicado con usted anteriormente, pero bueno, hasta ahora lo he logrado, gracias a Dios. Y lo que quiero, antes que hacerle cualquier pregunta, yo lo que quiero es expresarle mi profundo cariño, admiración, y agradecimiento por todo lo que usted está haciendo por nuestro país que es el suyo y el mío también y lo, lo que quiero decirle es que nunca se olvide de esas promesas que nos ha hecho y bueno yo siempre rezo por usted todos los días cuando rezo el rosario y bueno es que usted tiene un alma tan bella que Dios se la guarde y que, y que continúe siempre así. Y eso sí, que por favor mantenga siempre al pueblo informado de todo, porque, bueno, hay, hay alguna gente que, por ejemplo, sobre el IVA está confundida. Y hay partes donde están cobrando el IVA doble, ¿no? O sea, el impuesto anterior más el, el, el nuevo. Entonces, por favor, que... Hagan un des, un despliegue de, de propaganda sobre eso Para que la gente siempre esté bien informada Y no coma cuentos de nada Que Dios lo bendiga y Amén, y, gracias y, Juana Rosa Y ojalá que lo mantenga con ese ánimo y, y que siempre sea así Gracias Juana Rosa Pues que esas bendiciones también sean para ti Y para toda tu familia Y para toda la gente del Zulia Para todos ustedes allá en Maracaibo Y en esa tierra Zuliana, la tierra del sol amada. Ese cariño te lo devuelvo multiplicado por dos, porque amor con amor se paga. Mira, buena recomendación nos da Juana Rosa con esa información a todos. Aquí tengo a mi lado a Freddy Balsán, el director de la Oficina Central de Información, y el CENIAT, que es el organismo responsable de esto, pues ha estado lanzando una campaña que entendemos no ha sido... Lo suficientemente mmm, Completa pues Bastante, con la frecuencia necesaria Pero vamos a, a Intensificarla porque no estamos Dispuestos a que al pueblo se le siga Especulando en el caso del IVA Es cierto, yo de todos modos tengo ese tema Para un poco más tarde, lo toqué En mi programa de televisión Que quiero agradecer por cierto a todos A Venezolana de Televisión y a todo el país Por el alto nivel de, de Rating que tuvo el programa De, de frente con el de Presidente frente, y este jueves 24 de junio estaremos en su segunda edición. Así que, Juana Rosa, pues mi cariño para ti. ¿Y qué me queda decirte? Te amo a ti a todo nuestro pueblo y seguiremos luchando. No descansaremos hasta ver a Venezuela con una gran sonrisa, con una gran alegría. Saldremos de esto con el amor y con el cariño de todos ustedes. Mil gracias, Juana Rosa. Que Dios te bendiga. Recordamos a todo el país que pueden comunicarse telefónicamente con el presidente Chávez por los teléfonos 731-3413-731-3716. Y si desean enviar su pregunta por fax, pueden hacerlo a través del teléfono 730-6934. Tenemos en línea a Jorge Cipriano desde el Valle. Buenos días, señor Cipriano. Buenos días, presidente. Buenos días, Cipriano. Mire, yo no, le quería hacer una preguntita. Yo tengo unos terrenos por allá Pero no me puede frustrar Porque no tengo posibilidad de... Para ver si usted me podría ¿Dónde tienes los terrenos? Aquí en Huarico. en Huarico ¿Cuántas hectáreas tienes? Son como 160 ¿En qué parte de Huarico? ¿En el sombrero por ahí? Sí, cerquita del sombrero Ah, fíjate cómo la pegué <risa> <¿S> <risa> Lo mejor? Eh, Para eso me podría bueno, facilitar una máquina O eso para frustrar eso para bueno, esas tierras producir. fíjate, Cipriano, la idea es que pongamos a producir todas esas tierras. Yo te voy a dar por aquí el teléfono, por favor, toma nota, sí. del general de brigada del ejército y compañero de mi promoción, Melvin López Hidalgo. ¿Me? Melvin López Hidalgo. Hidalgo. Melvin López Hidalgo es el general comandante de la brigada de blindados, la brigada blindada que que funciona ahí en San Juan de los Morros, tú sabes, el comando, la vieja casona allí, donde funcionaba el comando de la división de caballería, en el comando de la guarnición, tú sabes dónde queda, ahí en San Juan de los Morros, en la mulera, eso se llama la mulera, porque es una réplica de la mulera que tenía Juan Vicente Gómez. Bueno, él tiene el teléfono 014-4, anótalo por favor, 014 4 9465 y allá en su oficina, 046-3105-27, y 3158-36. Ese es el comando de la guarnición y el comando del proyecto Bolívar 2000 en el Estado Guárico Yo te pido que pases por allá, llames al general de todos modos, déjame algún teléfono... Ya lo tenemos registrado acá, seguramente, tu teléfono, Cipriano. Y Dios mediante, muy pronto tendremos allá en esas tierras, cerca del sombrero, un proyecto agropecuario, porque esa es la idea. Y yo te invito a que te pongas a trabajar en eso, y yo invito a todos los venezolanos que tengan alguna tierra, que nos hagan llegar, nos hagan llegar la información, porque estamos dispuestos a buscar el recurso donde lo haya, a hacer acuerdos con la empresa privada a hacer acuerdos con gobiernos de cualquier parte del mundo, hace poco estuve hablando por ejemplo con el embajador chino, un gran amigo China está dispuesta a ayudar a Venezuela con aportes tecnológicos, con la experiencia que tienen, incluso con recursos financieros de ser posible para ellos para que Venezuela sea una potencia arrocera Luis, Venezuela tiene un potencial arrocero como pocos países en el mundo, pues Venezuela tiene que ser un país arrocero con un gran potencial, así que Pronto estaremos por allá, Cipriano, seguro que el plan Bolívar 2000 te dará respuesta y todos juntos comenzaremos a sembrar y a sacarle jugo y provecho a la, esa tierra tan hermosa y tan rica que es la tierra guariqueña. Yo quiero, saludos, Cipriano a ti y a toda tu gente, yo quiero eh, ratificar lo que decía Juan Barreto, todas las llamadas y todas las solicitudes nosotros las estamos procesando. Yo voy a dar un ejemplo, aquí el general Rincón que está haciendo un excelente trabajo, tengo una carpeta... Del programa del 13 de junio Ese fue el programa pasado, el pasado De la semana pasada Donde bueno recibimos una serie de llamadas Y una serie de denuncias Una serie de solicitudes, etcétera Yo voy a leer una, por ejemplo El señor Ricardo Gámez Llamó la semana pasada Saludos Ricardo a ti y a toda tu familia Solicitando apoyo para obtener un medicamento Que no se consigue en el país Y él padece una enfermedad crónica bueno, yo le respondí que el general Rincón lo iba a llamar y que íbamos a buscar el, el, la medicina en el país donde estuviese. La respuesta, una semana después, es que el ministro de Secretaría, el general Lucas Rincón, con, la oficina de, con el apoyo de la Oficina de Compras y Adquisiciones del Ejército que funciona en Miami, porque eso es lo interesante, el gobierno venezolano tiene oficinas en el exterior en casi todos los países del mundo. PDVSA, las Fuerzas Armadas las embajadas, consulados y todos esos recursos y personas que allí trabajan deben estar trabajando en función de las necesidades del país, esta por ejemplo claro. bueno, con una pequeña coordinación, ya obtuvimos 12 frascos de esa medicina el valor de cada frasco cada frasco tiene 100 cápsulas cada frasco son 1200 cápsulas eso será para un tiempo prudencial, más adelante pues veremos cómo seguir apoyando porque es un caso especial, y cada frasco tiene el fue comprado a 25 dólares cada uno. Y hoy mismo, aquí está el general con su, con su bolsa, ahí están los medicamentos. Es decir, nosotros estamos haciendo todo y haremos todo lo que podamos hacer para aliviar las penurias de todos y de cada uno de los venezolanos. Pero yo estoy obligado a pedirles paciencia. Porque a veces, claro, yo entiendo, yo entiendo la impaciencia ayer en Catia de tanta gente, una, una señora llorando en el medio del sol, Luis. Y yo en el acto, yo estaba hablando, pero yo no le quitaba la cara a la señora llorando con un niño catirito. Hermoso niño. Y la señora llorando, una señora muy joven, y yo le, mandé, le dije a un oficial, vaya a ver a aquella señora qué es lo que le pasa. Por fin pude hablar con la señora al final del acto. Inconsolable en llanto. Su hijo tiene una enfermedad muy grave. ...y no hay quien lo atienda... ...en un estado como este chica... ...con tanto petróleo... ...tanto oro... ...tanta riqueza... ...ella... ...ella me dice... ...ay mi hijo se me va a morir... ...presidente... ...y yo le digo... ...no llores chica... ...levanta la cara al cielo... ...tu hijo va a vivir... ...y agarré a aquel niño... ...como si fuera mío... ...porque lo siento mío... ...y el padre... ...no existe... ...no tiene padre... ...irresponsable... ...entonces uno tiene que asumir por ellos... ...y yo le pido a Dios... ...con esas oraciones de todos... ...para que ese niño... No sé cómo se llama. Ella me dijo el nombre, pero no lo recuerdo. Entre tanto torbellino de gente. Pero llámese cómo se llame el niño que ayer vimos y que tiene una leucemia. Que Dios nos ayude. Y yo le dije a la señora, ella me dijo porque hay que mandarlo a Estados Unidos, a Cuba, no sé dónde. Le dije, donde haya que mandarlo, lo mandaremos. Y lo vamos a enviar. Ya tenemos los datos, lo vamos a enviar. Pidiéndole a Dios y a la ciencia para salvar la vida. Porque la vida de un niño, la vida de un ser humano, no tiene dimensiones. Eso es lo más grande que puede haber creado Dios, la vida de nosotros, los seres humanos. Tenemos otra llamada desde Caracas, esta vez desde Katia, una de las poblaciones más interesantes. Katia. Sí, por Katia, por cierto, va Freddy Bernal, a la constituyente. Bueno, tenemos aquí a Lady Nieves, desde Katia, presidente. Lady. Buenos días, Lady. Buenos días, señor presidente. Aló. Sí, te oigo, Lady, un beso y buenos días para ti, para toda tu familia y para toda esa gente tan combativa y hermosa de Katia Yo vivo en Propatria Ah, en Propatria donde lo apoyamos con todo sí, pero el claro. corazón y le dimos nuestro voto con mucho gusto Claro, pues un saludo a todo Propatria, yo los quiero mucho Bueno, feliz día del padre, presidente Gracias, Lady Presidente, yo le tengo muy presente siempre en mis oraciones a usted y a todos los suyos porque se lo merece mi problema es el siguiente, Presidente. Fui liquidada del Seguro Social de la Dirección de Medicina del Trabajo hace tres meses y medio por el expresidente Rafael Arriaza, que usted sabe que nos a todo de corrupto y, y de delincuentes. Lady, bájale un poquito al radio de tu casa, que está haciendo Ajá, feedback. Es? ¿Aló? Ajá, sí. Ajá. Sí, te oímos, Lady, adelante. ¿Me ha oído? Te estamos oyendo perfectamente, pero pues, bájale el volumen a tu radio, por favor. sí. Le voy a repetir que fui liquidada del Seguro Social de la Dirección de Medicina del Trabajo hace tres meses y medio por el expresidente del Seguro Social, Rafael Arreaza, el cual nos tildó de ladrones y corruptos y nos no, no, dio un mal calificativo, el cual no nos podemos ahora trabajar en ninguna empresa privada porque cuando uno dice que viene del Seguro Social, ya uno está calificado como un delincuente según el, el expresidente del Seguro Social. Aparte de eso, no nos han pagado. Nuestras prestaciones sociales. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Se le cortó la llamada a la, señora Mire, a la señora Lady. Bueno, Lady, sí, te copiamos perfectamente, es lo importante. Igual tomamos nota y yo aclaro, pues, que los venezolanos que trabajaban en el seguro social no podemos calificarlos de delincuentes. Delincuentes han sido otros. Esos delincuentes de cuello blanco que han robado y robado a su antojo y, y pretenden seguir robando. Lo que pasa es que se les acabó el pan de piquito. Ahora, Lady, igual vamos a averiguar esto. Ya vamos a conversar con el nuevo... Tú sabes que yo designé como presidente del Seguro Social y ordené que se detenga la liquidación del Seguro Social. Chille quien chille. El Estado venezolano tiene que asumir una responsabilidad gigantesca como es la de garantizar la seguridad social a todos. Todos los venezolanos, no solo aquellos que puedan pagar, porque bueno, ¿y entonces? sí ¿Y el, y, el, y, el, y el porcentaje tan alto de gente que no trabaja, o que apenas tiene un salario para comer, que no puede estar aportando nada, un sistema de seguridad social tiene que ser universal. Es decir, atender a todos, porque esa es la idea, es la, es la solidaridad. Nosotros, los que podemos cancelar para el seguro social, yo lo hice durante toda mi vida. Bueno, ahora tengo mi pensión. Y me dieron mis prestaciones, no muy altas, por cierto. A mí me, las prestaciones de los militares pues son las de soldados, justas. ¿Lo liquidaron doble, presidente? <risa> no, <que> va, <risa> nada de eso. Me liquidaron rápido cuando salí de prisión. Pero en todo caso, lo importante fue, o es, que eh, el sistema de seguridad social tiene que abarcar a todos los venezolanos, sin distinción de clases sociales. Es más, el sistema de seguridad social debe estar orientado a los más débiles. Porque los que tienen más recursos pueden ellos costearse su atención médica, no necesitan pensiones, tienen bueno sumas acumuladas, herencias, o que han tenido más suerte que otros pues en la vida, han hecho negocios. Yo tengo amigos que fueron muy pobres igual que nosotros y siendo honestos, hoy tienen capitales acumulados, porque han sido empresarios de éxito, o tuvieron suerte, o una herencia, qué sé yo, o se sacaron un quino, una lotería, qué sé yo, se ganaron un cuadro de caballo y lo invirtieron bien o estos amigos, eh, muchachos que jugaron béisbol y llegaron a grandes ligas que eran muy pobres y bueno, hicieron buenos negocios, y, o deportistas, etc. Pero en todo caso, los que tienen recursos no necesitan mucho el seguro social, aunque también para ellos es, por supuesto. Pero debe estar orientado básicamente hacia los marginales, hacia las clases bajas, las clases populares, los que tienen más dificultades para vivir. Así que eh, dentro de ese espíritu de justicia, a ti, Lady nosotros, con esas oraciones tuyas y con ese compromiso con ustedes, vamos a averiguar esto. ¿Qué pasa? Yo voy a hablar con este gran venezolano médico y gran luchador social eh, que yo designé para dirigir el Seguro Social, como lo es el doctor Mauricio Rivas, para que les den a ustedes la atención que requieran y que haya justicia. Eso es lo importante. Justicia es lo que piden los venezolanos. Saludos especiales para la doctora Actala Uriana, así como también para mi querido hermano el doctor Luis Vallenilla. Presidente de Fundapatria, están llamando de varios lugares. Hay un obsequio para el presidente, los palmaritales de Arauca. ¡Ah, caramba, chicos! Las canciones Pero, del fíjate. presidente. Esta es, una, esta es una canción hermosa de Valentín Carusí. De Valentín Carusí. Y esta es una canción que se me metió en el alma. Y yo, tú sabes que en prisión, esos primeros días En San Carlos, en los sótanos, mi hermano Ortiz Contreras, que Dios tenga en su gloria. Él todos los días cuando despertábamos, Teresita, él me gritaba desde el otro lado de su celda. Hugo, cántame palmaritales de arauca. Yo sacaba fuerzas del alma y le cantaba esa canción que dice: Palmaritales de arauca, cuna de un cielo llanero. Donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. ¿Es, ¿Es que Es que el muchacho que es llorón y la mamá que lo pediste. Viene mi amigo Edgar Gourmet, teniente coronel de la Guardia Nacional, y ha grabado este disco, y en verdad para mí es un, una honra recibir este regalo. De Edgar, la canción del presidente la ha llamado, para los niños de la calle. Palmaritales de Arauca, eso es hermoso. Aquí está una foto de los palmaritales de Arauca. Yo fui un niño feliz. ¿Dónde, queda, esa, ¿dónde queda eso, presidente? Eso queda al sur del Arauca, en toda la costa Arauca, en el cajón de Arauca pureño. Está todo por allá, ¿no? Ah, caramba. Yo, <risa> se me espeluca el cuerpo cuando oigo. Ayer, por cierto, que allá en la Infantería de Marina, después del Bolívar 2000, que hicimos todo, todo el día, fuimos a un, un almuerzo en el Comando de la Infantería de Marina. Allá estaba el almirante Gruber feliz y cantó también, ¿no? y con todos los oficiales y el comandante de la armada el comandante de la infantería y estaba un conjunto de música criolla y una dama esposa de un oficial cantando unas canciones y me dedicó una esa canción que dice arpa tiene buena voz presidente no, estoy muy ronco pero, pero en decir? verdad esto me toca a mí la fibra más profunda del alma el llano sus canciones porque yo siempre aprendí desde niño a ver ese horizonte largo. Dicen que el llanero ve más allá del horizonte. Será por eso que estamos aquí. Así es, presidente. Agradecimiento especial al Teniente Coronel Gurmete. Ya le entregamos el de Teresita Maniglia y tenemos el nuestro de la Oficina Central de Información en nuestro poder. Adelante la señora Mirella Rojas de Pérez desde Catialamar. Buenos días, señora Mirella. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Mireya. Saludos este, a ti y a toda Decatialamar. padre. Gracias, Mireya. Este, mire, lo estoy, lo estoy llamando. Por, que tengo un problema con un niño que quiere estudiar en un colegio militar pero como no tengo los recursos, yo quisiera que usted me podría ayudar, porque esto es muy costoso ¿eh? bueno Mireya, con mucho gusto, solo tu niño tiene cuántos años aló 14 años, está en tercer año tiene 14 años, Ajá. bueno yo te voy a pedir que me mandes a Palacio, al general Rincón Romero vayas tú por allá y te entrevistes con él, él está tomando nota de tu teléfono y todo para que nos lleves el, bueno, el récord de tu niño. Ajá. ¿Cómo se llama tu niño? Esmelín Pérez. Esmelín Pérez, que Dios lo bendiga. Okay. Esmelín, espero que seas un buen estudiante, porque ahí se toma muy en cuenta el promedio que llevan en los años de bachillerato, que, bueno, que puedas cumplir con unos mínimos requisitos, uh -huh. ¿no? De asuntos físicos, que no tengas problemas físicos, Dios mediante no los tienes y que tengas un buen récord de estudios eso es importante, yo incluso usted, como ustedes saben he ofrecido mi, mi salario de presidente y una de las muchachas que he becado ya firmé todos los documentos y los papeles precisamente es una muchacha que está en quinto año en un liceo militar en el Jauregui y no tiene recursos para seguir en la universidad y pues le vamos a dar una beca y además estamos fundando yo dando ese ejemplo saliendo adelante, dando un paso al frente estamos creando la asociación civil Simón Rodríguez todo aquel venezolano que quiera dar una beca para un niño, pues tendrá oportunidad de depositarla a través de los documentos en esa asociación Simón Rodríguez, que está siendo coordinada por el doctor Javier El Echiguerra, el Procurador General de la República. Yo mi salario ya firmé para que se lo den a tres niños, a tres muchachos venezolanos que tienen calificaciones excepcionales. ¡Ay, da tristeza ver cómo una muchacha que tiene promedio de 19 puntos en bachillerato! 19,6 puntos en bachillerato. Y ahora logró Entrar a la Universidad de Carabobo Por fin. y está estudiando medicina, pero es una carrera eh, exigente, ¿no? Por los equipos, los implementos. Y lleva promedio de 17,5 en el primer semestre. Pero está a punto de no poder seguir porque no tiene recursos. La mamá está desempleada, el papá se fue, etcétera. Entonces yo a esa muchacha de Carabobo también le di parte de mi salario, que no lo necesito, porque yo como dije, esto no son pretensiones mías de ser un héroe, no, no, no. Yo sencillamente no pago gasolina, no pago luz, no pago comida, no necesito ese sueldo. Tengo mi pensión y esa pensioncita es para los muchachos, bueno, para su futuro. Después veré qué hago cuando salga dentro de 10 años, ¿no es? Sí, más o menos. Mira, Flores, yo veré qué hago. De repente me pongo a meter al locutor de radio o a cantar palmaritales de Arauca, un equipo móvil cantando claro, por claro, todo claro el país yo. o a trabajar con los niños. Sería maravilloso enseñarlos a jugar al béisbol, a lanzarse de cabeza, a darle un batazo al más pintado, etc. Pero mientras tanto, no necesito ese salario. Después yo veré qué hago. Bolívar dijo: moriré como nací, desnudo. Yo lo repito: moriré como nací, desnudo. Ahora, ya. Eh, cuenta con nuestra ayuda siempre y cuando ojalá tu niño cumpla con esos requisitos pudiera ser Lucas, vamos a conversar en el Liceo eh, Mariscal de Ayacucho que funciona aquí en Caracas ojalá que este año que viene tu niño pueda entrar en el Gran Mariscal de Ayacucho mientras tanto la bendición para tu niño y un abrazo para ti Mirella y toda la gente de Catia lamar mi agradecimiento por ese gesto de ayer bajo el sol, horas y horas me acompañaron en ese recorrido por Catia lamar y por todo el litoral guaireño tenemos otra llamada, le recordamos a nuestros oyentes nuestros teléfonos 731-3413 y 731-3716. También se pueden comunicar con nosotros vía fax por el 730-6934 o vía internet por el email de la Radio Nacional rnvpequeña2000 hotmail.com. Carlos Rincones de Caricuao también se comunica con el presidente de la República, Hugo Chávez Frías. Aló. Carlos, adelante. Buenos, Buenos días. días, señor presidente. Mire, quiero felicitarlo en su día y quiero felicitar a su papá y a todos los padres de Venezuela. Este, yo estoy llamando del domingo pasado, el pasado en la media cayó la llamada. Yo quiero felicitarlo por ese discurso que dio los inversionistas americanos, con esa gran bonanza y esa sabiduría que tiene usted al decir las cosas. Porque no solamente hablar lo que está sobre un papel, no es transmitir confianza con sus propias palabras, que fue lo que usted hizo allá en el norte. De verdad que me siento orgulloso de 31 años que tengo de tener un presidente como usted. Mire, señor presidente, eh, quería plantearle un problema que tengo yo con el hermano mío. Él hace 10 años eh, lo culparon de, de un par de zapatos que se perdió de una ventana. Y a lo por ese par de zapatos, él fue hasta, fue detenido en PTJ por averiguaciones 7 días. Y ahí lo trasladaron a los Flores de Catia hermano nunca, no, o sea, no, no es delincuente, ¿no? sino que lo culparon de eso, porque el, el, la persona que se robó eso, se parecía a él. Entonces, él de hace 10 años tiene ese problema. Yo Carlos, traigo. por favor, eh, te estamos oyendo, pero te agradezco, le bajes el volumen a tu radio transistor, porque está haciendo, ¿cómo llaman ustedes? Feedback. Feedback. Quiere decir ida y vuelta, ¿no? Ajá. Así es. Dale, Carlos, adelante, hijo. Ajá. Entonces, para ver en qué me podía ayudar usted, señor presidente, otra cosita que quería decirle a su adversario, que critican y distorsionan lo bien que usted habla o lo mucho que usted ha hecho en este corto tiempo de su mandato, quiero decirle, porque miran la paja que está en el ojo de su hermano y no echan de ver la viga que está en su propio ojo. Señor presidente, que Dios bendiga a su morada y su familia. Soy un venezolano que quiero que seamos mejores cada día. Cuente conmigo y con muchos venezolanos más para echar hacia adelante a esta patria como la soñó nuestro libertador, Simón Bolívar. Que pase buenos días. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Buenos días para ti. Eh, si eres padre, te felicito. Seguramente lo eres. Y si no, seguramente lo serás. Y así que a tus hijos la bendición, a tus viejos, a tu familia. A tu hermano que está en esa situación difícil también, debe estar oyéndonos. Un saludo. Y con él a todos los presos de Venezuela. Yo fui preso como ustedes. Sé lo que es eso. Viví de cerca, rocé los infiernos. Las cárceles son como la quinta puerta del infierno. Las puertas del quinto infierno, de verdad. Yo estoy comprometido, como expresidiario que soy también, con todos ustedes, con sus familiares, con su dolor. Claro que no es fácil, pero ya tenemos un plan que veníamos desarrollándolo antes de llegar al gobierno. Y tengo ya un equipo de militares y civiles trabajando en el plan dignidad, así lo hemos llamado, dignidad para los presos, dignidad para las cárceles, y que se conviertan, de verdad, en sitios donde la gente conviva, donde, donde vivan, y no vayan a, a morir en vida, como, como son las cárceles venezolanas, que es un sistema, del penitenciario nuestro, de los peores y más salvajes de todo el mundo. Incluso, peor que muchos regímenes dictatoriales, regímenes lejanos, que no se acercan nada a lo que debe ser una democracia bueno Carlos, primero te agradezco también, en segundo lugar, tu felicitación por cierto que mi hija María Gabriela ayer me, me echaba un chiste él me decía, ella está en la universidad también estudiando, ellas están haciendo estudios internacionales, las dos, la Rosa y la María dos pedazos de mi alma me decía ayer María que fue por el palacio un ratito y me dijo, papá me echaron un chiste mis compañeros de clase ellas están felices en la UCB Quisieron estudiar en la UCB. Y perdieron un año esperando cupo y al fin entraron. Bueno, María me decía, porque es rebelde, María. María es muy rebelde, ¿no? Suelta, es libera, que Dios me la cuida. Desde chiquita es así. Rosita es más pegada, más, más azuquita, ¿no? Más papayito, más abrazadita. María es suelta como el viento. Bueno, María me decía, ya me echaron un chiste, papá. Pero échamelo, dímelo. Bueno. Mis amigos dicen que tú lanzaste un strike allá en Nueva York. Y que entonces allá nos van a apoyar los inversionistas por eso. Porque fue strike. Esa es la noticia buena. Pero la mala es que la velocidad de la pelota era muy, iba muy suave. Entonces el apoyo va a ser suave. En verdad, la máquina de medición de velocidad en el Chia Stadium marcó... Eh, casi 60 millas sí, bueno, Oye, chico, eso es, es un ¿eh? cambio de velocidad yo, un cambio de velocidad, yo no soy Roger Clemens claro. que lanza 96 millas o el zurdo aquel Vida Blue o, sí. bueno. pero, pero no se vio presidente se vio usted pichando pero no se vio la llegada de la bola al catcher. fue traidora me trae de verdad ah, tanto que bebé. los árbitros, pero si sí se vio yo, si sí lo vi en ah. la grabación, tú no quisiste verlo <risa> no, en, la, en la propaganda en la propaganda sí. que la OSI lanzó a difusión, el que lo preparó Martín Pacheco. Que lo extraordinario, Martín, bellísimo. ¿sí? Ahí aparece el lanzamiento, y tanto así, Juan, que los umpires estaban ahí porque el juego estaba a punto de comenzar, ellos estaban a un lado, el catcher era Edgardo Alfonso, y él agarró su bola. Y el Ompaya principal, que era muy severo, unos minutos después expulsó a, a Valentine, Ajá. el manager de los Mets. No aguantó, chico, de ver aquello, y sacó el brazo y dijo, ¡Estray! Eh, <ríe> <mal. mal>. sí. <ríe> bueno, de todos modos, gracias, te, Carlos. Ahora mira, tu hermano, tu hermano, mañana a las 11 de la mañana, me indica el general Rincón, ministro de Secretaría, te va a atender el general Rincón, Carlos, mañana a las 11 de la mañana en el Palacio de Miraflores. Vete con tus papeles, con tu dolor, con tu esperanza y habrá justicia. Yo quiero pedirle a todos los venezolanos que tienen familiares en esa situación difícil, este pudiera ser un caso. Yo no voy a emitir juicio, Luis, porque tú sabes de eso, de derecho. Yo no puedo emitir juicio y decir que es inocente o no, Carlos, pero creo en el ser humano. Creo en el ser humano y creo en lo que Carlos me está diciendo, que su hermano haya cometido o no. Pero vamos a suponer, en el peor de los casos, que haya cometido un error, y se haya llevado un par de zapatos. Vamos a suponer, supuesto negado, pues. ¿Tú crees que es para tenerlo Diez tanto años, tiempo? ¿no? ¿Ah? Porque aquí no hay justicia, Dios mío. Miren, más del 60% de los presos hoy en Venezuela, a ellos no se les sigue ningún tipo de juicio, ni van a los tribunales, están allí. Nadie dice si son inocentes o culpables. Es decir, agárreme a este métalo ahí 10 años, 20 años, hasta que se muera. Eso es un régimen tiránico. Por eso yo, a pesar de las dificultades, estoy de acuerdo con que comience el nuevo régimen, el nuevo Código Orgánico Procesal Penal. Hay muchas críticas, que estoy seguro que eso no está listo totalmente, pero no podemos esperar a que esté lista las condiciones. Yo creo que eso debe entrar en vigencia, y ahí coincido con el Consejo de la Judicatura, con la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué? Porque ahí tendremos que obligarnos todos. Anoche me decía un eminente abogado, el general Espinal Vázquez, que nos está asesorando en el Consejo Asesor Presidencial Constitucional, que era riesgoso porque, según ese código, pueden salir muchos que están en la cárcel de prisión. Yo me alegro más bien por eso. Ya veremos cómo. Nosotros tenemos un plan de seguridad especial en las calles. Pero no podemos tener venezolanos y venezolanas prisioneros sin juicio. Si no hay juicio para ellos. Y hay muchos que ya cumplieron la pena... Pero no hay justicia, nadie se encarga de sacarlos, de firmar los papeles, de que salgan a la calle. Eso tenemos que aligerarlo para que salgan a la calle los que ya hayan cumplido su pena o los que no se les demuestre pues, que, que se llevó los zapatos o que cometió tal o cual delito. Se trata de justicia. Por eso la constituyente es vital. Y yo quiero introducir unos minutos ese tema antes que nos despidamos. Yo decía al comienzo que estamos a 35 días de la Asamblea Constituyente. Aquí me llegó la lista de los de los candidatos, de algunos de los candidatos, pero algo más importante, ustedes que van a ir a votar, todos a votar el 25 de julio en homenaje a Bolívar. Bolívar nació a la mitad, en la medianoche del 24 de julio. Él incluso en algunas cartas dice que pudo haber sido el 25, porque no había reloj. Claro. Entonces, pero en todo caso es el 24, pero celebremos 24 y 25 de julio con la bandera en alto en homenaje a Simón Bolívar, el padre de la patria, el gran padre de todos, después de Dios. Ahora no solo es prepararse para ir a votar. Yo decía ayer en Catialamar, criticando a nosotros mismos, el referéndum del 25 de abril fue histórico, pero hubo mucha abstención, Luis. Más de la mitad de los venezolanos que tenían que ir a votar no fueron. Alguien me decía, ya esos fueron los adecos. No, no fueron los adecos porque no hay tanto adeco. Los adecos se están extinguiendo. Esa es una especie en extinción. Incluso hay mucho adeco honesto que se ha venido para acá. Entonces, no, no fueron los adecos y los copellanos, esos no llegan ni a 20%. por sí. Vamos a suponer que lleguen a 20% los ADECO, los Copellanos, Proyecto Venezuela, etcétera, Y por sabotear o porque no crean en esto, no vayan a votar. Tienen su derecho. Yo no voy a obligarlos a que voten. Pero 80% de los venezolanos está de acuerdo con este proyecto. Bueno, ese 80% tiene que ir a votar. Es una obligación moral con ustedes mismos, con sus hijos, con la patria. Todo aquel que se quede en su casa está traicionando el futuro. Está negándole futuro a sus hijos. Entonces, por lo menos 80% debe ir a votar, para dejarle el 20% a los que no quieren ir, por algunas u otras razones, y, y son libres de hacerlo. Pero yo estoy seguro y todas las encuestas lo dicen, y ninguna la hemos hecho nosotros, Balsán. Así es. Ninguna encuesta he mandado a hacer yo desde el gobierno. Todas las encuestadoras dicen 80% de apoyo a la constituyente, bueno, vamos a votar, y contamos con el voto, y que cada uno convenza a los demás para que vayan a votar. Organícese en grupos, en los barrios, en las comunidades, para que vayan en grupos. Prepárense con tiempo. Tenemos 35 días y 35 noches que faltan. Que no se quede nadie, incluso los que están más conscientes que otros convenzan a los demás, multiplíquense, hablen, llamen a sus amigos, sus vecinos, sus familiares, Organícense en grupos, si no tienen transporte, bueno, busquen un transporte, ya les apoyarán los, los movimientos a los cuales ustedes pertenecen de alguna manera y si no los apoyan ustedes mismos, busquen los recursos, váyanse a pie, váyanse en mulo, eh, váyanse en burro, en un camión de barandas, vayan a recoger la gente que no tiene cómo desplazarse, por Dios, es la patria la que está en juego, es como cuando la batalla de Carabobo... Ningún soldado podía quedarse en retaguardia Bueno, hasta las mujeres se fueron a pelear en el campo de Carabobo Igual ahora, hombres y mujeres a salvar al país Recuerden ustedes, además Que va a haber un boletón Que ya debe salir pronto Emitido por el Consejo Nacional Electoral En ese boletón Va a haber dos secciones Ya lo veremos y explicaremos Pero es bueno que ustedes recuerden esto Ustedes tendrán derecho A votar varias veces O sea, van a votar una sola vez pero en ese mismo acto de votación van a marcar varias veces, por varias personas. Es conveniente que sepan todos que va a haber una lista larga de candidatos nacionales, es decir, que son candidatos en todo el país, como cuando se elige un presidente, pues. pero no van a votar una sola vez, van a votar diez veces. Tienen que seleccionar diez candidatos de su preferencia a nivel nacional y votan por esos diez. Marcarán diez veces en la lista de los candidatos nacionales. Y en cada estado podrán votar por un número determinado y variable de candidatos. Por ejemplo, los habitantes del Distrito Federal, además de los 10 votos nacionales, deberán votar por 8 candidatos del Distrito Federal. Tendrán 18 votos, 10 nacionales y 8 por el Distrito Federal. En el estado Aragua, por ejemplo, además de los 10 nacionales, tendrán 6 votos regionales. Igual en el Estado Bolívar, cinco Ustedes, amigos del Estado Bolívar, van a votar 15 o por 15 personas. 10 a nivel nacional y 5 por el Estado Bolívar. En Carabobo son nueve votos por la región, por el Estado, además de los 10 nacionales. En Anzuategui, cinco amigos de Anzuategui. En Amazonas, dos votos, además de los 10 nacionales. En Apure también son dos Esto se ha hecho en función de la proporción de la población en cada Estado. En Aragua ya dije seis mis paisanos de Barinas, dos, dos votos. Van a elegir dos constituyentes. Es decir, que se van a elegir dos constituyentes por el Estado de Barinas y cada barinés tendrá derecho a dos votos por los candidatos en Barinas. El Estado Bolívar, cinco. Carabobo tendrá derecho a nueve votos regionales, nueve votos por de candidatos que se van a elegir en Carabobo, dos en Cogedes, dos en Deltamacuro, tres en Falcón, Tres en Huarico, tomen nota amigos del Huarico, amigos de Falcón. Tres en Falcón, tres en Huarico, además de los diez nacionales, repito. Siete en Lara, amigos guaros. Dos en Nueva Esparta, los Compayó, Dos allá en Nueva Esparta. Tres en Mérida. En Miranda, once. Es uno de los estados que tiene más cupo por la cantidad de población, solo por debajo del estado Zulia. El Zulia le corresponden trece, trece votos regionales. De ahí van a salir 13 candidatos regionales en el Zulia. Monagas, 3. Portuguesa, paisanos llaneros de Portuguesa, 3. Tres votos para elegir tres constituyentes por portuguesa que los representarán en la Asamblea Magna, la Asamblea Libertadora Constituyente. En el Estado Sucre, amigos de Oriente, tres. En el Táchira, 4 el Estado Vargas, dos. Ayer estuvimos, por cierto, con los dos candidatos del Polo Patriótico a quienes saludamos allá el mayor Antonio Rodríguez San Juan y el señor Jaime Barrios. En Yaracuy, dos, y en el Zulia, trece. En total, por las regiones, la sumatoria, estado más estado más estado, la sumatoria de todos los estados da 104 candidatos, 104 constituyentes que se van a elegir. Bueno, nosotros necesitamos sacar por lo menos 80 de esos 104. Por lo menos 80. Le vamos a dar una... Pero es una derrota aplastante a los candidatos del continuismo, o los enmascarados, o los encapuchados. Los candidatos adecos encapuchados, hay candidatos copellanos encapuchados, hay candidatos de Proyecto Venezuela encapuchados, hay candidatos de los corruptos, que ahora dicen que no, que ellos no, son, no, no han quebrado un plato. Pero ustedes lo importante es que sepan cuáles son los candidatos de la patria, y ya lo vamos a recordar. Tres candidatos, o tres constituyentes indígenas, aquí está Atala Uriana Pocaterra, por cierto, dirigente Guayú y dirigente nacional. Y 24 candidatos que se van a elegir a nivel nacional. Esto es importante aclararlo. A nivel nacional van a salir 24 constituyentes. Pero ustedes podrán votar a nivel nacional solo por 10. Ese es el límite máximo. Son 10 votos. Así que habrá que distribuir esos votos para... A nivel nacional de los 24 yo aspiro que saquemos por lo menos 20. Mínimo, ¿verdad? Mínimo 20. Y mínimo 80 serían de los 131 constituyentes. Nosotros tenemos que aproximarnos a 100. Esa es la meta. Vamos a trabajar los patriotas, el polo patriótico y todas las corrientes populares, bolivarianas, etcétera. Vamos a trabajar para tener 100 constituyentes. Esa es la meta, Juan Barreto. Así debe ser. 100 a la constituyente. 100 a la constituyente. Y vamos a ver las listas. Prepárense. Esa es una batalla que no podemos perderla porque si la perdemos se pierde la quinta república. No podemos perderla, porque de ella dependerá el futuro del país. Yo voy a recordarles solamente algunos nombres de los candidatos nacionales. Bueno, María mi esposa, que Dios te bendiga, y yo sé que estás allá con los hijos en casa, esperándome a ver si esta tarde tengo un tiempito, y lo voy a tener, por supuesto, como padre, para estar un rato allá en casa, que casi nunca tengo tiempo sino llegar de madrugada y salir temprano, pero te adoro a ti y a todos los muchachos, Marisabel decidió ser candidata nacional a la constituyente, Marisabel de Chávez. Igual Luis Miquilena, el exministro de Relaciones Interiores, que para mí es como un padre Luis. Germán Escarrama Alavé, eminente abogado venezolano, candidato nacional a la constituyente. Tarek William Sapp, este gran poeta revolucionario, bolivariano a carta cabal. Manuel Quijada, insigne amigo, Ángel Azago. Ángela, un beso para ti, para Napoleón Bravo, tu esposo, tu familia, tus hijos. Felicidades, Napoleón, hoy es el Día, el día del Padre. Ángela Sago, ustedes saben que ha estado combatiendo toda su vida. Hasta guerrillera fue, en un sí. tiempo. Agarró un fusil, chico. Sigue siendo, sigue, sigue siendo. Sí, pero sí, ahora sí. sin fusil, gracias a Dios. Dejó eso, lo escondió por allá, no sé dónde lo tiene, no, lo botó. Ángela Sago, escritora, eh, escribió ese libro maravilloso que es un, de verdad un reconocimiento, no a mí, sino a los hombres del 4 de febrero, la rebelión de Los Ángeles. Ángela Sago, candidata y representante de las mujeres que luchan de verdad en Venezuela. El amigo Luis Vallenilla, aquí presente con nosotros en el estudio, es candidato nacional a la Asamblea Constituyente, propuesto por Funda Patria y por todos los grupos que nos apoyan, grupos de patriotas. Alfredo Peña, Alfredo Peña, yo ahora hay que decirle a Alfredo Peñonazo Peña, y fíjate este caso. <risa> Ya las llamadas por hoy están, están listas, ¿verdad? Todavía faltan Todavía algunas, faltan algunas sí. pero yo quiero hacer este comentario. Alfredo Peña, fíjense ustedes, y ahora ahora yo enlazo las cosas, porque es que uno siempre, yo soy, en verdad, yo creo en la gente, ¿no? Y a veces uno se lleva su chasco, por supuesto. Pero ahora se está descubriendo cuál fue el empeño de los adecos y los copellanos y Proyecto Venezuela, etcétera, para que no hubiese símbolos partidistas en el tarjetón. Ni siquiera la foto, fíjate, ahora el Consejo Nacional Electoral ha decidido que la foto tampoco vaya. Ahora fíjate tú, eso es o se debe a las presiones de los órganos de la corrupción que todavía están tienen parte del poder en sus manos. La Corte Suprema no oyó a aquellos venezolanos que son analfabetas, que necesitaban tener alguna guía para votar porque no saben leer y escribir, y son más de un millón. Por otra parte, el Consejo Electoral decidió ahora, y nadie entiende por qué, no incluir las fotos de los candidatos en el tarjetón, que es una cosa que se estila en todas las elecciones en cualquier parte del mundo. Y más aún en estas que son tan importantes. Por eso es que yo me declaro en campaña ahora más que nunca. Señores del Consejo Electoral, señores adecos, copellanos, cúpulas, si quieren meterme preso, pues háganlo. Lo que pasa es que las cosas no las hace quien quiere, sino quien puede. Aplíquenme la ley que ustedes quieran, pero ahora más que nunca que han decidido lo que han decidido y que hemos descubierto las trampas que están preparando, yo me declaro en campaña constituyente a lo largo y ancho del país. Y ustedes hagan lo que quieran hacer. Pero fíjate esto que es indignante. Alfredo Peña, ex ministro de Secretaría, bueno, se lanzó a la constituyente. Y en todas las encuestas que yo he visto... A nivel nacional, Alfredo Peña va punteando. Por encima del 60%. Por encima del 60%. Bueno, porque todos sabemos quién es Alfredo Peña. El país lo conoce, un hombre de combate contra la corrupción. Llegó al gobierno, bueno, yo le pedí que me acompañara y cumplió una gran labor allí. Y decidió irse a la constituyente. Ahora fíjate tú lo que han hecho. Según esto, se, me lo informó el mismo Alfredo Peña, indignado, antier. Resulta que hay un venezolano. Supongo yo que es venezolano. Mandamos ya a, a investigar. Cuyo primer nombre es Alfredo, cuyo apellido, no lo recuerdo, es un apellido extraño. Un apellido. Saba. Saba. Ah, a ustedes sí saben el caso completo. Sí, sí. Saba y el segundo apellido es Peña. Así es. Y este venezolano, y, y debería, de verdad, chico, este, caramba, si tiene un poquito de dignidad, ¿no? son éticas. Las razones éticas, ¿no? Y además es un plagio. Sí, eso y es lo que llaman vista, oferta engañosa. Oferta engañosa, es un plagio y el Consejo Electoral no debe permitir esto. Y nosotros no lo vamos a permitir. Y ya vamos a... Bueno, los recursos legales que tiene el propio Alfredo Peña, Alfredo Peñonazo Peña, el propio, porque lo clonaron. Lo quieren clonar. Eh, yo le decía, es tan bueno que lo quieren clonar. Sí. No es raro que aparezca un Hugo Chávez de candidato, sí, que tú, inventen tú, un nombre. Que, te, ¿no? que tú te lances, imagínate, tu segundo nombre es Rafael, ¿no? Rafael. Así que te, te lances Rafael Frías, quien va sí, a votar claro. por ti. Exacto, ¿Ah? pero sí. el, fíjate, el caso es este, fíjate tú. El caso es este para terminar de... Para todos ustedes, amigos, para que no nos descuidemos... Hay mucha gente que dice, no, ya ganamos. No, no hemos ganado. Tenemos que ganar y hacer el out 27 para ganar el juego. El 25 de julio en la noche celebraremos. Pero todavía, mientras tanto, a luchar, a luchar sin descanso. Fíjense este caso. Este señor, Alfredo Zap, Saba, Peña. Saba Peña, me informan yo no lo conozco y no quiero meterme en sus cosas familiares, pero cuando alguien decide salir a la batalla, pues sale con todo. Y yo soy uno, el primero que me jurungan por todos lados. Y que juró en mi vida privada y todo, y no tengo nada que temer al respecto. Este caballero, Alfredo Saba Peña, está casado, no conozco el nombre de su esposa, todo mi respeto para su familia, pero es la información eh, fidedigna que tengo, con una dama que trabaja con el señor Salas Romero. Fíjate tú. Entonces lo inscriben a él como Alfredo Peña quitándole el segundo apellido y colocándole el quitándole el primer apellido Saba y dejándole el segundo Alfredo Peña. Y como ahí no hay símbolo partidista, porque los eliminaron ellos mismos. Como ahí no va ni siquiera la foto de los candidatos. Ahora, si eso lo aceptan, eso es inaceptable. Un fraude. Pero en el supuesto caso de que el Consejo Electoral se preste a este fraude, aparecería una boleta con dos Alfredo Peña. Fíjate tú la, la confusión, el bochinche que quieren armar aquí se dijo hace unos días que Chávez iba a bochinche aquí no, Chávez está poniendo orden nosotros hemos venido a acabar con el bochinche ellos son los que pretenden seguir embochinchando esto, pero nosotros no vamos a permitir que embochinchen la constituyente la constituyente le pertenece al pueblo ahora, como yo he descubierto todo esto y no porque lo ande buscando, yo no ando investigando a nadie yo ando trabajando día y noche pero sale, es tan evidente que sale a flote la trampa que quieren hacer ahora más que nunca, señores de Acción Democrática, señores de COPEI, señores de Proyecto Venezuela, señores corruptos que saquearon y que robaron a mi pueblo, me declaro en campaña día y noche y estaré por todas partes con mis candidatos. Porque yo tengo derecho a decirle al pueblo cuáles son mis candidatos a la Asamblea Constituyente. Salgan ustedes a decir cuáles son los suyos, pues. Que cada quien diga, estamos en libertad y utilizando la libertad de expresión. Mi esposa es candidata mía, por supuesto. María Isabel, yo sé que vas a estar en la constituyente. Luis Michilena es candidato mío. Aquí están mis candidatos nacionales. Los voy a leer de nuevo. Germán Escarrá, Tarek William Zapp, Manuel Quijada, Ángela Sago, Luis Vallenilla, Alfredo Peña. Leopoldo Pucci Pablo Medina Ese gran venezolano Junto con Aristóbulo y Turi, eso Ellos hacen llave sí. Esa como que es la llave 10 Pablo Medina y Aristóbulo Isturi Anótenlo Esos van fijos para la constituyente En línea. En llave Igual como Marisabel va en llave con Luis Miquilena Andan en llave Y con Ángel Asago, por supuesto Esa llave de mujeres Ángel Azago, Marisabel de Chávez Vamos a presentarlos en llave pues claro. Sí. Igual otros venezolanos De inmensa trayectoria y honestidad Como Ricardo Conbellas Guillermo García Ponce, Eustoquio Contreras, Pedro Ortega Díaz, Reina Lucero, El Chirinos, E. Herrera. Estos son los 20 candidatos que inscribió el polo patriótico a nivel nacional. Bueno, ahí son 10 votos que ustedes, y es importante que nos pongamos de acuerdo cuáles son, es decir, cómo dispersar el voto, cómo concentrarlo para sacar al menos estos 20. Estos 20 deben salir, pero recuerden que son 10 votos de cada uno. Así que deben ponerse de acuerdo para administrar bien los votos para que salgan los 20 candidatos. Nosotros inscribimos 20, porque dejamos cuatro bueno, para al enfermo lo que pida. Para que no digan que no somos sí, democráticos, así, también sí, pueden vender sus cuatro. Hay que dejar los cuatro. Y a <risa> nivel regional, a niveles regionales, aquí en Caracas, no tengo la lista a la mano, pero les hago un llamado a los amigos del Polo patriótico, que me hagan llegar las listas, bueno, para decirle a los caraqueños, a la gente del Distrito Federal... ¿Cuáles son los candidatos? Aquí, por ejemplo, en Caracas está Freddy Bernal. De Cire Santos Amaral. De Santos, esa gran periodista y luchadora, entregada toda su vida a las luchas por la verdad y la libertad de expresión. Junto con Freddy Bernal, un saludo Freddy, que es mi compadre también. Sí. Yo soy padrino de, del hijo de Freddy, uno de los hijos de Freddy. Te felicito, Freddy, en tu día. Te han mandado muchos saludos. Miren, estas giras que he hecho, la gente del Grupo Z, la gente que te quiere, cuando andábamos juntos, día y noche, ahora. Estamos juntos, pero claro, este, cada quien asumiendo responsabilidades distintas, pero ya estaremos de nuevo físicamente Juntos en los caminos por venir. Freddy Bernal, Desire Santos Amaral, Nicolás Maduro, Nicolás Maduro, Nicolás, te felicito, tú también eres padre. Juan Barreto aún más padre. Sí. Pero le vamos a dar la fórmula. Le vamos a dar la fórmula. Después me explica cómo es sí, que se Después hace, te ¿sí? explico. En, no, en Noches de Luna Llena dicen, dicen que las Noches de Luna Llena son muy adecuadas para la procreación. Sí. Ernesto Alvarenga también me a Ernesto Alvarenga sí. también. Ese sí es padre. Ese sí es padre. Ernesto Alvarenga, va. van cuatro, son van ocho. Cuatro. También el teniente Otaiza, que ahora es capitán. Pero bueno, imagínate tú, Otaiza Castillo, este muchacho que está vivo, gracias a Dios. ese muchacho Qué valiente. Es un soldado. Ese muchacho, el 4 de febrero, no sabía nada. Y no pudo hacer nada, porque no le avisamos, pues. Estaba lejos, de un curso. Regresó al país, regresó a, a, al ejército y se puso a trabajar. Se metió una vez a Yare disfrazado, chico. Yo no quería creerlo. Disfrazaba de mujer y se veía muy fea, por cierto <risa> y, el porque, que, y el que es altote ¿no? Y, de, de, de, de, de y, y esta negra grandota Que entró aquí, Otay se disfrazaba de mujer Qué En verdad. Yare, chico, en una celda allá Y tuve que entrar yo y le dije, pero ¿qué haces? tú eres loco te, Era teniente activo, chico Qué increíble. Y tenía un plan para sacarnos Le dije, no, no, ya vamos, chico, baja, baja Porque es un soldado combatiente, pues Y andaba encendido Y me dijo, mi comandante, lo vamos a sacar Tenemos tres helicópteros, y yo, no, no, no, no No te pongas a inventar, que la cosa va bien, aquí estamos tranquilos Sigan ustedes allá afuera pero al poco tiempo me entero que andan formando los grupos. ¿Y quién podía parar eso? Ese es un río que se vino encima. Ya yo, yo, no podía, yo no quería, en verdad, al, al comienzo, que hubiera una segunda rebelión. Pero el pueblo estaba encendido y los militares también. Nadie podía parar eso. Nadie podía parar el 27 de noviembre. Entonces, Otaiza, el 27 de noviembre, fíjense esto. Ese muchacho ahora... Es candidato a la constituyente por Distrito Federal. Llévenlo a la constituyente. Ese es un soldado que con su sangre regó las calles de Caracas el 27 de noviembre. Varios tiros de fal tienen el cuerpo. Todo. Bueno, porque fíjate tú lo que hizo Taise ese día junto a otro muchacho que sí perdió la vida allá entrando a Palacio. Se fueron los dos. Él y otro oficial, más joven que él. Ellos estaban en las inmediaciones de Fuerte Tiuna, en la madrugada, esperando, porque ellos no tenían comando de tropa, porque eran andaban tan rebeldes que les quitaron comando, pues. Los tenían muy vigilados. Unas tropas de Fuerte Tiuna que iban a salir, no salieron, porque, bueno, develaron el plan ahí algunos oficiales y neutralizaron las tropas que iban a salir hacia Miraflores. Estos muchachos ven que sale el sol y no había tropas, estaban solos, solo con su fusil y una pistola, los dos solos. Pues han decidido cual locos patriotas. Todos los patriotas que hacemos eso tenemos un algo toque, de loco. Sí. Yo lo entiendo. Pero también tenía, decía en Bolívar, y tenía toda esa gente que uno, bueno, dejar hijos, dejar familia. Hay que tener algún toquecito ahí de patriota exagerado, ¿no? Dejar todo para irse solo chicos, al Palacio de Miraflores. Y le han entrado a plomo a las puertas de Miraflores. Y les dieron, uno murió. Y a Otaiza le dieron cuatro tiros de fusil en el pecho. Pero Otaiza es un. Atleta, un atleta, ¿no? un hombre muy joven, una gran vitalidad Lo dejaron por muerto, hermano yeah. Él dice que sintió que se moría, pues Incluso los médicos del hospital militar dicen que llegó clínicamente muerto Que lo dieron por muerto Pero le vieron alguna señal, tú sabes, de esa posible vida Y lo metieron al quirófano, le sacaron las cosas, qué sé yo Y ahí está Otay Sachi sí. Y ahora fíjate, él pasó todos estos años estudiando Es doctor en ciencias sí. políticas, un hombre muy inteligente después se recuperó tanto que fue a un mundial de natación claro. y ganó también y ganó, trajo otro trofeo, fíjate tú <ríe> okay. y ahora resulta que una madrugada de estas me dijo mi comandante, quiero hablar con usted porque él estaba en mi caravana, fíjate tú él estaba de seguridad, andaba por todas partes él ha hecho curso de seguridad especial y es comando, pues un comando me dijo mi comandante, yo me quiero ir para la constituyente y ha pedido la baja ahora que estamos en el gobierno después que pasó la cruz, de cargar la cruz sobrevivió a estos tiros Regó con su sangre las calles de Caracas, con esa juventud soñadora. Después que, porque cualquiera pudiera pensar, no, ya Hugo es presidente, ahora yo me pego aquí y bueno, y aquí claro. voy, aquí voy tranquilo, a vivir tranquilo. Y no, chico, dejó el uniforme. Otro sacrificio más. Yo los admiro tanto, hermano. Claro. Esos son los héroes sin nombre que ahora están empezando a tener nombre. Otaiza Castillo. Eliezer Otaiza Castillo, capitán. Capitán yo de Baja es candidato a la constituyente por el Distrito Federal. Ya iremos anunciando cada programa nuestros candidatos. Yo sí. tengo mis candidatos. Señores del otro bando corruptos, digan cuáles son los de ustedes. Claro, cada quien diga de sus lo que es igual no es trampa. Diga cada quien que diga. Yo diría cuáles pues son los cinchi, míos. debería salir mi lista es esta, ¿verdad? Claro que lo traemos nunca, para acá. los Andrés que Pérez amiga. que diga cuáles son sus candidatos, que digan eh, los congresantes, que digan, eh, bueno los gobernadores que digan cuáles son sus candidatos. Yo no tengo claro. ningún problema al respecto y otra cosa, no estamos violando ninguna ley porque no hay ninguna ley que regule las elecciones a la Asamblea Constituyente. Es Estas son unas elecciones extraordinarias. Que no se pueden estar midiendo como si fueran unas elecciones para presidente o unas elecciones para gobernadores. Además, si fuéramos a guiarnos por esas leyes, ¿quién tiene moral aquí para decir que el presidente Chávez no puede decir cuáles son sus candidatos y cuáles no lo son? Si hace tan pocos meses, apenas en, en noviembre, casi todos los gobernadores de Acción Democrática, todos, hasta grabaron una cuña y salían todos diciendo que votaran por su candidato y que no votaran por mí porque yo era el abismo, la locura y se metieron directamente en la campaña, siendo gobernadores en funciones. Y movilizaron recursos del Estado. Gastaron, viajaron, hicieron concentraciones por todo el país. ¿Quién dijo algo? Así que, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Pero en todo caso, estamos actuando según nuestras propias leyes, según nuestras propias conciencias y atenidos a lo que es la verdadera democracia y la libertad de expresión. Y no aceptaremos manipulaciones de nadie. Vamos a la constituyente y yo soy el comandante patriota a la constituyente junto con el pueblo de Venezuela. Presidente, estamos llegando al final del programa. Aló, presidente. El pueblo quiere conocer su agenda en el día de hoy. Bueno, cómo no, pásamela ahí. ahí está. Pásamela ahí. La agenda Aquí del presidente ahí. para los que no están Así. viendo una agendita negra de cuero. Hemos recibido una correspondencia muy importante para el presidente de la República, del ingeniero Mario Farías, desde Puerto la Cruz, que estamos entregando en este momento al general Lucas Rincón, porque estamos llegando ya al final del programa. Saludos especiales para Rafael Zulbarán, el amigo Rafael Zulbarán. Eh, ahí Teresita Maniglia nos dice que... La señora tiene... 20. Sí, vamos a darle 25. una ñapa, ¿no? Tenemos el línea... A la señora Marielena García, desde el Valle. ¿tiene? 25 sí. minutos, presidente. Vamos a, vamos a pagarle esa llamada claro. a la señora García. Sí ¿Sí, sí, sí, sí, seguro, en serio. Aló. Aló. ¿Aló? Bueno, buenos, días. buenos días, presidente. Buenos días, señora García. Un saludo García. solidario, presidente. Un abrazo Feliz para ti. Le habla Marielena García, yo soy profesora, presidente, y mi problema es el siguiente. Yo estoy gestionando un crédito hipotecario en el IPASME... Y tengo entendido que en estos momentos está intervenido por la Junta Interventora. Y todo se paralizó, está estancado. Mi crédito ya está aprobado por 22 millones de bolívares. Somos una pareja de profesores, ¿ok? Tanto mi esposo como yo. Y está ahorita en redacción, pero una vez que ha intervenido el IPA, todo queda estancado. Y no ha podido avanzar. Y yo tengo una negociación firmada con la dueña del inmueble y vence a finales de este mes. Y no quiero perder, eh, presidente, esta nueva oportunidad. Le digo nueva oportunidad porque hace tres años nos inscribimos en una asociación civil de educadores de los cuales en diciembre nos dijeron que estábamos estafados. ¿Aló? De, acu de acuerdo, sí, María Elena, te estoy escuchando con toda atención. Un saludo a ti y a tu esposo. ¿Ya tienen hijos? ¿Aló? Que ya el crédito está aprobado. Ah, María mil Elena. Millones. ¿Tú me oyes, María por Elena? Favor, ayúdeme? Sí, María Elena, ¿me estás oyendo? Sí. Ok, bueno, buenos, días. buenos eh, días. Un saludo a ti, a tu esposo. Te preguntaba si ya tienen hijos. Sí, tenemos. Años. Ah, pues la bendición para él y saludos y felicidades a tu esposo Igualmente. y mi reconocimiento por ser uno de esos padres responsables uh -huh. que asume su responsabilidad. María Elena eh, yo voy a conversar hoy mismo con el ministro de educación a ver si es posible hacer una excepción y apurar a pesar de que hemos decidido, decidido y es necesario la intervención de múltiples porque eso es una corrupción que se enquistó ahí, Dios mío durante tantos años, tú lo sabes estamos interviniendo muchas instituciones entre ellas el IPASME Ahora, yo voy a hablar con el ministro, vamos a llamarlo hoy Lucas, al ministro Héctor Navarro, que es un tremendo patriota, gran revolucionario, un gran bolivariano, para ver si es posible aligerar los créditos, no solo el de ustedes dos, sino el de las parejas que están esperando su crédito. En todo caso, si esto tardase mucho, como tu caso es excepcional porque estás a punto de perder una oportunidad, mira, nosotros estamos incluso dispuestos, Lucas, vamos, te podemos hacer un préstamo, lo conseguimos con algún amigo o con una vaca de amigos. Aquí está Luis Vallenilla, Luis. vamos a, sí, sí, Préstame y vamos, vamos a buscar para ayudar a esta, esta sí. familia. Y tan pronto salga el crédito, pues tú nos devuelves el vale. dinero. Eh, yo no tengo dinero, pero en todo caso puedo gestionar eh, ante amigos eh, algunos fondos especiales que tenemos ahí para créditos en situaciones especiales, especialmente las clases más pobres. En el caso de ustedes son clase media profesional. Pero en todo caso sería un préstamo por pocos días para que tú no pierdas. Yo no tengo dinero, pero en todo caso puedo gestionar eh, ante amigos, eh, algunos fondos especiales que tenemos ahí para créditos en situación. A las 8 de la noche de este jueves, Día del Ejército, estaré otra vez en Venezolana de Televisión, Canal 8, el programa De Frente con el Presidente. Ese día voy a hablar, entre otras cosas, de la evolución del proceso constituyente, Vamos a hablar de los ascensos militares, vamos a hablar del papel de los militares en las Fuerzas Armadas y vamos a hablar también de los temas que salgan a raíz de las preguntas que ustedes hagan de la participación de ustedes. El día viernes 25 estaremos en una reunión eh, preparatoria con el equipo del proyecto educativo, la revolución educativa, el ministro de Educación Héctor Navarro y todo su equipo, Marianne Hanson y todo ese equipo impresionante, cómo, cómo trabajan. Hace, po hace pocas, pocas noches estuvimos en Miraflores hasta tarde vamos a lanzar un verdadero proyecto revolucionario educativo las escuelas bolivarianas, estaremos trabajando en ese proyecto el viernes por la mañana, luego en Palacio a las 11 de la mañana tendré el gusto y el honor, amigos periodistas de entregar el premio nacional de periodistas a un grupo de periodistas venezolanos en su día motivo de su día, y las condecoraciones sí, también y las, las condecoraciones, condecoraciones y todo sí, no. pero al terminar eso, Juan Barreto nos iremos al Estado Lara. Gracias, Presidente. Lo al Estado Lara, me acompaña al Estado Lara. Tengo un puesto en el avión para ti, si quieres ir con nosotros. Puesto doble, ¿no? Un puesto doble. <risa> no te comas toda la comida ahí. Bueno, vamos al Estado Lara y allá estaremos eh, en actividades también del proyecto Bolívar 2000, actividades de atención médica, actividades educacionales. Tenemos un programa por allá con el gobernador Orlando Fernández y los ministros del área. Y la, a las 7 de la noche en Barquisimeto, un foro constituyente. Amigos de Barquisimeto, allá nos vemos. En Barquisimeto hay un gran movimiento constituyente. Hay unos candidatos de primera línea encabezados por el comandante Luis Reyes Reyes, quien fue hasta hace poco ministro de Transporte y Comunicaciones y renunció a ello para irse. ¿Qué es esto tan noble? Así como también dejó su casa. Es un padre extraordinario, Luis. Dejó su casa el 27 de noviembre, agarró su avión de combate y se fue a los cielos. Se fue a volar, patriota, un rebelde. Un bronco, ¿no? No, Luis volaba, Luis volaba un F-16. Ah, caramba. Baby. Él es piloto F-16, de Mirage, y piloto de, de, de bombardeo y de combate. Bueno, pero noble, fíjate lo que hizo Luis. Permítame este cuentito de 30 segundos. Fíjate esto. Ya vamos a cortar, Recita. Pero es que este es un hombre extraordinario. Yo lo quiero muchísimo. Es como un hermano, hermano de la vida. Luis, Luis, un abrazo para ti. Yo sé la calidad de hombre que, que es Luis Reyes Reyes es de Varina, estudiamos bachillerato juntos y nos fuimos juntos, él a la aviación y yo al ejército, y aquí vamos, ¿no? Lamentablemente un hijo de Luis nació con un problema en el cerebro y yo lo recuerdo toda su vida con su niño Tuto que Dios lo tenga como angelito en la gloria por Tuto luchamos muchos años él se lo llevó al exterior tratamiento de todo tipo y bueno el niño vivió feliz eso sí ...hasta los 12 años más o menos de edad... ...pero fueron años desde niño... ...tenía dos años cuando Tuto comenzó... ...con su problema... ...y Luis, yo todavía el 4 de febrero... ...pocos días antes yo le decía a Luis... ...Luis, quédate en tierra, no vueles... ...porque él tenía mucho tiempo sin volar... ...producto de, de la enfermedad de su hijo... ...se fue a Estados Unidos... ...a trabajar allá un tiempo para ver si... ...allá el tratamiento y el hijo, ¿no? ...y él tenía mucho tiempo sin volar... ...y tú sabes que eso no es fácil... ...no es lo mismo que agarrar un carro... ...volar un avión de un F-16 después de cinco años sin volarlo es muy peligroso pero él estaba entrenando, escondido él se metía al simulador de vuelo de madrugada, lo metían sus compañeros para, para simular que estaba volando en simuladores que son muy reales no pero claro que no podía volar realmente estaba en simulación, preparándose para pero el 4 de febrero él no pudo salir a volar estuvo preso unos días unos días no le probaron nada que estuvo comprometido, salió de nuevo a la fuerza aérea pero vigilado por supuesto por su hermandad conmigo pero salió a trabajar con Castro Soteldo y a preparar la rebelión aérea que funcionó el 27 de noviembre. Y Luis salió a volar ese día, en un Mirage. No pudo montarse en F-16 porque el grupo F-16 no lo pudieron controlar. Y esa fue una de las causas de la rendición del 27. Ese grupo de que tiene mucho poder de combate en el aire, F-16. Pero sí tomaron los grupos de Mirage. Y él tenía muchos más años que no volaba Mirage y se montó en un Mirage, ha levantado el avión con su hijo y su problema y su mujer, mi comadre, que Dios la bendiga y todos sus muchachos que son una extraordinaria familia se fue combatió en el aire voló sobre Caracas y ¿sabes lo que hizo? más noble todavía cuando él se enteró en su avión volando ya la derrota estaba, era inminente él estaba pensando seguro dónde aterrizar y entregarse pues se enteró por radio que Visconti levantó vuelo ...con el avión Hércules y los oficiales que se fueron al Perú. Pero que iban a mandar a perseguir al avión. Incluso el, el entonces presidente había dado la orden... ...que si había que volar ese avión y tumbarlo... ...con toda esa gente adentro los tumbaran. ¿Sabe lo que hizo Reyes? Reyes llamó a sus compañeros por radio... ...y se fueron tres Mirage a escoltar el avión. Iban a, a los lados llevando el avión. Hasta que llegaron a la frontera. Ellos han podido seguir con el avión de Visconti, el avión Hércules, y asilarse. Reyes a la frontera se devolvió, pensó en su familia, su hijo, aterrizó en Barquisimeto, donde ellos viven, y salió con los brazos en alto. Estuvo en prisión, con sus dolores, salió de prisión, y lamentablemente al poco tiempo murió Tuto. Se lo llevó Dios. Y ese día y yo casi lloro cuando recuerdo esto ¿no? ese día frente a la tumba de Tuto porque Luis salió de prisión y se dedicó a su hijo y yo lo entendía por supuesto no podía pedirle que me acompañara en, en lo que pasó en el 94 los primeros meses y el primer año de, que fue tan duro, él estaba con su familia y su hijo y lo entendíamos, lo ayudábamos delante de la tumba de Tuto cuando le pusimos la corona me dijo Hugo, ahora que Dios me, me llevó a Tuto me voy contigo de nuevo y desde entonces se dedicó a construir el movimiento en Lara estuvo en el Ministerio de Transporte con un gran trabajo luchando contra la corrupción organizando equipos igual me dijo, Hugo, ahora me voy mi tarea está en la constituyente allá está, yo estoy seguro Luis que tú serás elegido por el pueblo de Lara uno de los constituyentes en el Estado de Lara bueno, me despido con esos recuerdos de Luis Reyes Reyes los padres responsables los padres patriotas que estamos luchando con nuestros dolores para hacer la patria de nuevo el sábado terminó con la entrega de la Orden 27 de junio a los educadores en el Palacio de Miraflores. Y bueno, nos veremos aquí el próximo domingo, porque ese domingo estaré aquí a las 9 de la mañana. Pero al terminar el programa salgo volando hacia el Brasil, porque estaré en la cumbre de jefes de Estado de América Latina y el Caribe con los jefes de Estado de toda Europa. Es una cumbre que será histórica, estamos preparando los materiales, vamos a la ofensiva bolivariana y a hablarle de Bolívar, de la integración latinoamericana a todos los jefes de Estado y a los pueblos del continente y del mundo. Muchas gracias a todos, nos largamos un poco, Teresita, son las 10 y 40, Dios mío. Un abrazo para todos, te felicito de todos modos, un gran abrazo y nos veremos el próximo jueves en Venezolana de Televisión y el próximo domingo aquí en Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias, presidente. Lamentablemente... palmarita les de Aranjas. <risa> Lamentablemente hemos llegado al final del programa. Aló, presidente. Agradecemos a Lleveca Mundial, Radio Capital, el Circuito Radial Continente, Radio Rumbera, Radio Aquí es 910, Radio Imagen 88.1 FM, Radio Imagen 97.1 FM de Barlovento, Unión Radio, Circuito Diamante de chihuahua Bolívar, Radio Difusora Venezuela, Radio Baila 103.5 de de ciudad bolívar llanera 94.1 del estado apure mundial 1080 radio universal mundial bolívar mundial caribe mundial tricolor mundial margarita radio oriente radio carúpano radio aragüeña mundial valencia 1220 mundial el salto 880 radio la voz del centro radio super criolla mundial zulia radio regional radio mararritmo radio machiques y radio luz 102.9 en maracaibo estado Muchas gracias a todos y será hasta el próximo domingo. Mira, de todos modos, aquí estamos despidiéndonos de nuevo con palmaritales de Arauca, porque este obsequio lo llevamos en el alma. Y como dice la copla... Palmarita les de Arauca, cuna de un cielo llanero, donde se peinan las garzas, garcitas blancas que vienen de los esteros. Para todos los padres de Venezuela. Muchas gracias, presidente. RNB, la voz de Venezuela, presentó.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 Aló, presidente. Solo RLB, la voz de Venezuela, podía hacerlo.